El 25 de agosto de 2010 se dio a conocer una terrible noticia en los titulares internacionales, el hallazgo de la tortura y masacre de 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Han pasado 12 años y ni la verdad, ni la justicia, ni la reparación ha llegado para sus familias. Aunado a ello, seis familias de Guatemala y una de Brasil llevan cerca de 10 años esperando la revisión de la identificación de los cuerpos, que en los años 2010 y 2011 les fueron entregados fast-track, sin explicación, sin documentación, sin siquiera poder verlos. Las autoridades de México y Guatemala no han podido llegar a un acuerdo para permitir la exhumación de los cuerpos en territorio guatemalteco y la revisión de los mismos por parte de la Comisión Forense, integrada por peritos de la Fiscalía General de la República, y del Equipo Argentino de Antropología Forense. Por eso pedimos a las autoridades mexicanas y guatemaltecas que pongan verdadera voluntad política para que no pase un día más sin que las familias a las que les fueron entregados restos de aquella masacre estén completamente seguras de que se trata de sus seres queridos. El no saber la de incertidumbre después de tanto tiempo constituye una auténtica tortura.